Qué buena colaboración XD. Como en la película. What? Qué, ¿Qué, Qué buena. buena colaboración XD. Merlina y Eni en Dragon Ball. Hace poco Toyotaro acaba de publicar los personajes que se van a incluir en la nueva saga de Dragon Ball Super. Así como sucedió una vez con Gohan que fue a la universidad y se incluyó nuevos compañeros, con Goten y Trunks también se va a incluir nuevos compañeros. Cada uno va a tener su respectivo nombre. Pero lo que nos llama la atención es de dos compañeras. Una que es Mai, obviamente. Según metió un meme el chico que apareció ahí ya no sé si de adelante. Como sucedió una vez con el eh, Bueno, el gobierno se decía así, Ojo, que fue a la universidad ya... y se incluyó A la moderna estadounidense. Compañeros. Con Goten y Trunks también se va a incluir nuevos compañeros. Cada uno va a tener su respectivo. El alto creo que es argentino o es obvio un meme No sé si es cierto Va a haber diferentes de las a la escuela nueva de nombre. Pero lo que nos llama la atención es de dos compañeras Una que es Mai, obviamente que ahora va a ir a la universidad con tron mm. Y la otra que parece una rubia Y si lo ven detalladamente pareciera que es una referencia a la serie de Merlina Ya que ahí se puede ver a Merlina y a Nick aunque mm. otros lo vinculan con que es Gwen Stacy y Miles Morales. Ya sí, que también Messi. tiene otro compañero que se parece muchísimo a Miles. Pero ustedes que creen? creen que en realidad esto es una referencia o simplemente una coincidencia de personajes. Bueno, Toyota y Toyama siempre parodiaban cosas de Estados Unidos. La saga de los androides Exterminator 2. En... Y así ah, sí, el Toyota también con los. Con los dios, algunos son referencias a unos películas, así como el del, el del dios del universo 11, que es idealmente el Joker y la ángel Harry Queen, ¿no? así que hay varias referencias. ¿Qué Toyotaro <ríe> sea, ¿no? Si te gustó el video.